Estamos explicando cómo se forma el paradigma común de los historiadores del siglo XX a partir de dos tendencias historiográficas fundamentales. Anales, ya lo hemos visto en los dos episodios anteriores, y ahora toca hablar de la aportación del marxismo a la nueva historia o a los nuevos historiadores del siglo XX. Dedicaremos tres partes eh, a este tema porque eh, Además de explicar lo particular, es decir, cómo influye eh, el marxismo en, en la comunidad de historiadores del siglo pasado, tenemos que explicar algo sobre qué, qué es el marxismo y su relación eh, con la historia, porque hoy hay conocimiento escaso sobre esto, no así en la época de mi generación, la generación del 68, que a base de tantas lecturas extra nos hicimos todos doctores en, en marxismo, más o menos. Bien, eh, lo primero eh, de, que tenemos que decir del marxismo como corriente intelectual, eh, ideológica, eh, es que, que, que ha sido la más importante en el siglo pasado desde el punto de vista de su incidencia en la historia. Tanto es así que definimos el, el siglo XX pequeño, el pequeño siglo XX entre 1917, la revolución rusa y 1989, la caída del muro de Berlín. Así es, eh, su influencia ha sido enorme eh, in, sin comparación con cualquier otra filosofía o, o en fin, producto de la inteligencia humana en el siglo pasado, que, que de esa manera eh, difícilmente eh, eh, podríamos eludir la necesidad y la urgencia eh, de, de tratar de cómo influye eh, el marxismo en, en nuestra disciplina, que es la disciplina eh, de la historia. Hay dos rasgos fundamentales eh, del marxismo en su matriz fundacional que después más o menos se conservan o, o se alteran o se deforman ¿no? que, que son los siguientes Uno, eh, siempre, una relación clara siempre entre la teoría y la práctica y la práctica no me refiero solo a la práctica política social sino también a la práctica de investigación quiero decir que los fundadores del, del marxismo y, y aquellos intelectuales que siguieron esa estela eh, posterior, posteriormente, por lo menos hasta la época de Stalin eh, eh, investigaban eh, no solamente filosofaban sino que investigaban sobre economía, sobre otras disciplinas etcétera ¿no? por lo tanto eso, la relación teoría y práctica y después también su interdisciplinariedad eh, digamos congénita es decir, tocaran tocaban digamos todas las teclas eh, eh, eh, no solamente pues, la que les podría corresponder eran filósofos de origen la política, sino que todas las teclas del conocimiento del saber eh, eran como cuasi renacentistas en este sentido solo les faltó dedicarse al arte naturalmente aunque también dijeron cosas sobre el arte y la sociedad, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Bien, eh, los creadores de, de, del marxismo fueron Carlos Marx, Federico, Federico Engels, como, como, como ya sabemos, alemanes, y en un momento en que Alemania, ya lo dijimos, era el foco intelectual, cultural de Europa, yo diría del mundo, del mundo, del mundo occidental, ¿no? Entonces estaban en el lugar adecuado y en el momento eh, adecuado. ¿no? Es decir, que, que fueron pensadores eh, surgidos de, de la sociedad alemana eh, y, y de la Europa de, de la segunda mitad del siglo XIX. Eh, claro, siempre vamos a hablar de, de unos pensadores que habiendo salido de la universidad, eh, no hicieron algo que hoy es más habitual, vamos, desde el siglo pasado es habitual, es decir, que sea en la universidad donde se dé, eh, digamos, eh, pues toda esta fermentación que genera pues, todas estas ideologías, todas estas filosofías, todas estas concepciones. Eh, política de alguna manera es así para marx y engels porque ambos salen de la universidad como todos los dirigentes eh, intelectuales eh, y políticos de, del marxismo en, en el siglo XX o la mayor parte ¿no? pero sin embargo no no, no, no se quedan no, no se quedan como profesores en la, en la universidad primero hubiera sido imposible no por la vida que llevaba y las ideas que defendían ¿no? estamos hablando del siglo, de lo que era la universidad en el siglo XIX, ¿no? pero también porque eh, lo pre, pretendían nada parecido, es decir, lo que querían simplemente es eh, utilizar o, o implementar digamos, todo el sabor, el, el saber digamos, acumulado en, en su época de formación universitaria para, para, para, para aportarlo al, al conocimiento que de la sociedad y de la historia que podía conducir a la emancipación eh, social, como ya sabemos. Y eso, saliendo de la universidad, insisto, tendría que realizarse pues, en, la, en, la vida, en la vida real, a pie de calle, ¿no? con muchos problemas de, después de, de tipo material para sobrevivir, más por la parte de Marx que por la parte de Engels, que como sabemos era hijo de, de importantes eh, eh, empresarios textiles ¿no? bien, pues esto, estos son los, los, los fundadores del, del marxismo que surge en Alemania, como estamos explicando y, y, y de su propuesta inicial in que inicia el, el marxismo como filosofía, ideología, eh, concepto de la historia, etc., etcétera, etcétera, podemos diferenciar desde el inicio eh, dos dimensiones, una dimensión más filosófica, lo que se llama el materialismo histórico, y una definición más política, digamos, eh, lo que se llama eh, la lucha de clase. ¿no? porque efectivamente eh, desde, desde el, la matriz fundacional del marxismo se puede distinguir bien entre un marxismo objetivista y un marxismo subjetivista. Un marxismo objetivista que, que se interesa más que nada por la, por la, por la economía, que, que se apoya en, en, el, en el prólogo a la contribución de la de la, a la crítica de la economía política de marzo de 1859. Allí se decía que el cambio histórico se produce cuando las fuerzas productivas entran en colisión con, con las relaciones sociales eh, de producción y, y, y, se, y se ponen las bases, eh, no solo en ese trabajo, sino que en otros muchos de orden económico de lo que será después sistematizado como la teoría de los estadios, ¿no? de los diferentes modos de producción. El marxismo subjetivista se inicia antes, en 1848, en el manifiesto comunista, cuando eh, Marx dice eh, ahí que la historia de la humanidad es la historia de, de la lucha de clases, por lo tanto es más bien pues eh, un, un marxismo eh, interesado en, en los movimientos eh, sociales y, y concretamente en la organización de, del movimiento obrero que, que, que, otra, que otra cosa. ¿no? Todos los marxismos siempre han estado ahí a lo largo del siglo XX. Eh, ¿no? e incluso hoy en día se puede detectar esas, esas diferencias. Lo que, que dan lugar a dos formas de hacer la historia. Un, naturalmente, lo que aporta al conjunto de las ciencias sociales el, mar, el marxismo es el paradigma social, ¿no? Y entonces se puede hacer una historia social estructural o una historia social de, de, del sujeto o una historia del sujeto social. Una, una historia estructural, pues eso se centra más en la economía en el estudio de los sistemas sociales y económicos históricos, ¿no? y cae, en mi opinión, en el defecto de cierto mecanicismo que viene del marxismo más objetivista, de que el cambio se produce por una necesidad histórica ineludible, ¿no? a través de las contradicciones internas de los, sistemas, de los diferentes modos, de, de producción la otra forma de hacer la historia yo creo que más más eh, propia de, del marxismo es eh, el estudio del sujeto social de los sociales de los conflictos de las revueltas y las revoluciones lo que nos lleva a una historia más más más dialéctica eh, menos eh, me, mecanicista claro uno se pregunta bueno eh, por qué no las dos ideas a la vez es que el marxismo, y ya lo vimos en el caso de Anales, también eh, forma parte de, de, de, esa, de ese desastre que supuso digamos, la, la división originaria entre los dos tipos de marxismo, uno más objetivista otro más objetivista, que supuso digo, el, el fracaso de, de la historia total eh, el concepto de totalidad es, eh, es, es originario de el marxismo es, lo, lo utiliza constantemente eh, Marx, pero al final eh, ellos pues, fueron descubriendo cosas eh, que, y, y de ahí salieron dos hijos de, de la obra de los fundadores que acabaron, no, no acabaron encontrándose. Eso queda como tarea cara a cara al futuro, no solo para, para marxismo, para anales, para, para la historia, ser capaces de hacer una historia realmente global, no fragmentada, en este caso entre, entre lo más objetivo y lo más eh, eh, subjetivo. ¿no? Por lo tanto, eh, ahí está el, el, el fracaso. Y ahí está, pues, la asignatura pendiente cara al futuro. ¿Fueron historiadores eh, Marx y Engels? Sí, pero no, Yo diría, no, pero sí. Ellos hicieron filosofía, economía, periodismo, sociología, también historia, ¿no? qué es lo que nos interesa a nosotros, porque estamos en la serie esta de vídeos cortos sobre qué, qué es la historia desde el punto de vista del historiador, de cómo se escribe la historia y por qué y para qué se escribe la historia. También hicieron historia y también investigaron la historia. Incluso yo diría que la historia es un elemento esencial de su filosofía, que por eso se llama materialismo eh, histórico, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el Mars historiador y el Rank historiador? Porque ambos en Alemania eh, hicieron al mis, eh, trabajaban a, al, pues, en, en la misma época histórica, en la segunda mitad del siglo XIX. Y, y una de las diferencias, hay más y más profundas probablemente, entre Mars y Rank, Rank es que... El, el, el, el fundador del positivismo solamente tiene en cuenta, casi exclusivamente tiene en cuenta, el factor político, ¿no? y aparte de las grandes figuras que influyen en la historia. Mientras que Marx, eh, en, en su mismo tiempo, junto con Engels, en sus trabajos históricos, tienen en cuenta los diferentes factores que entran en la sociedad eh, y en la, en la historia. O sea, que en ese sentido fueron consecuentes con esa idea de totalidad eh, concreta de la que, de la que ellos a, hablaran y se anticiparon a lo que sería la historia económica social de, de, en el siglo XX. ¿no? Es decir, fueron los primeros en hacer historia económica eh, social, o de los primeros. En 1894, un año antes de Madrid, Federico Engels en una carta se queja nostalgia y con pena que, de que en la universidad alemana se desdeñaba la historia económica, naturalmente. Era hegemónico el positivismo de rankeano en la universidad alemana y después lo fue en el resto de las universidades occidentales. Por tanto ahí fueron realmente precursores de, de, de la nueva historia y además podemos decir que dejaron obras que, que deberían servirnos de referencia desde el punto de vista de hacer, para poder hacer una historia más global, más total, que integre todos los factores que influyen en el devenir histórico. Por ejemplo, bueno, en el caso de, de Marx podemos hablar de los grundises, es decir, de los, de los estudios sobre las economías precapitalistas, del, del capítulo sobre la acumulación originaria de, del capital. Desde el punto de vista de una historia inmediata, nos, nos quedaron tres obras importantes eh, par y paradigmáticas de Marx, que, que originalmente eran trabajos de prensa, claro, o sea, como podéis comprender lo que hoy se llama un periodismo de... De, de, de investigación, además sabían profundizar y analizar como nadie, ¿no? como ningún periodista de hoy en día sería capaz de hacerlo. Y entonces, eh, sobre, sobre sus artículos de prensa eh, que analizaban la revolución de 1848, en tiempo real, eh, pues generaron una serie de artículos que se compilaron y se publicaron como libros en el caso de la revolución de 1848 y los años siguientes en Francia, la lucha de clases en Francia y el 18 brumario de, de Luis Bonaparte y en el caso de Alemania lo mismo eh, con, con lo que después se publicó como revolución y contrarrevolución en Alemania Engels también pues tiene una obra historiográfica interesante, lo más conocido es el origen de la familia, propiedad, privada y del Estado, que, que pues, pues lo podemos encuadrar dentro de estudios de antigüedad que, para los cuales utilizó la obra de, de Morgan, pero hizo una aportación tan original de su parte que, que la obra, que ha envejecido muy bien, eh, podemos considerarlo una referencia para, para una historia global eh, de, la, de la antigüedad, eh, sobre todo de la antigüedad europea. Y también para medievalistas yo aconsejaría la historia de Irlanda, de, de Federico de Inglés. Federico Bien, eh, en el siglo XX aterriza el marxismo en la universidad. Es decir, podemos hablar ya de un marxismo... Académico. Bueno, decir que yo cuando hablo de un marxismo académico y en general cuando hablo de marxismo en estas charlas, me estoy situando en el ámbito de lo que se llamó el marxismo occidental. Es decir, no entro en el marxismo en el este de Europa y en general en Oriente donde pues, triunfaron revoluciones dirigidas por Partido Comunista y, y, y existe una historiografía oficial eh, marxista-leninista. Eso, eso es otra historia y entra dentro de la historia de esos países del llamado socialismo real, que tuvieron, eh, tuvo esta historiografía marxista-leninista, tuvo una escasa influencia en, en el marxismo académico comparado con la, la propia producción eh, por parte de la academia europea y Euro occidental de un marxismo eh, tremendamente rico de cuyas corrientes no solamente en la historiografía pues ahora no nos vamos a pararnos pero podemos hablar de la escuela eh, de Frankfurt y, y de otros fenómenos del marxismo occidental es sumamente creativo es interesante entre otras cosas porque no estaban digamos teledirigidos desde el punto de vista político ni formaban parte de una historia de una ideología oficial en nuestro caso de una historia oficial por tanto nos vamos a concentrar en el marxismo occidental la, la influencia del marxismo en la academia eh, de las universidades europeas y, y americanas, eh, digamos, pues, tiene, tiene, podemos decir que fue indirecta y directa. Indirecta como, eh, sobre todo aportando el paradigma social, indirecta como eh, ya dijimos en el caso de... De, de anales, ¿no? es decir, que todos los dirigentes de las tres, de la, de las, de las tres fases de, de los anales eh, estaban influidos y lo reconocían eh, por el marxismo, pero también pasa algo parecido, o más, en sociología con, con Comte, que ya lo hemos visto también, que sacó ese, ese interés por, por el paradigma social de Saint-Simon y, y, y también podemos decir lo mismo de Durkheim y podemos decir lo mismo de Weber ¿no? en el campo de la economía desde luego Keynes ¿no? eh, muy influido por el marxismo y, y que ahora además pues, está afortunadamente de, de actualidad en, en, en el mundo ¿no? y en, por ejemplo en el caso también de la antropología Levi-Strauss cuya influencia parte del marxismo también es muy evidente. Por lo, tanto, por lo tanto esta influencia indirecta es muy importante porque a veces, digamos que hay presupuestos del marxismo que llegan a más gente o a más colegas, en este caso concreto, a través de la influencia indirecta que de la influencia directa. Depende de, que, de, de, de en qué país y en qué área académica nos, nos situemos. Después hay una influencia directa y la influencia directa que es la que nos interesa más aquí porque insisto estamos hablando de historiografía eh, del siglo XX pues en esta influencia directa podemos hablar de tres vías ¿no? hay una vía diríamos política de influencia del marxismo en el, en el mundo académico también en el mundo de los historiadores a través de la militancia de, en nuestro caso, de, de los historiadores, muchas veces desde, desde, la, desde la época de estudiantes ya, en partidos marxistas, comunistas en, en, en general. Donde ahí pues, nos encontramos el problema muchas veces de la correa de transmisión, es decir, de que la obra historiográfica parece, y a veces lo es, pues, pues simplemente una correa de transmisión de una ideología de partido, de una política. Del, del partido. Eh, lo que se agrava, sobre todo, si esa ideología, pues es cerrada y es, y es dogmática, porque digamos que dificulta la, la obra del historiador, que tiene que por un lado estar muy bien documentada y tiene que ser eh, creativa y libre para poder eh, producir un, un resultado eh, realmente que, que merezca la pena. La segunda vía de influencia del marxismo en el mundo académico es a, de la historia es a través de, de otras ciencias sociales y la tercera, que es la que más nos interesa es cuando el, el historiador académico se considera a sí mismo o se proclama a sí mismo marxista o sin, o sin hacerlo utiliza con toda claridad eh, la metodología y la teoría aportada por el materialismo histórico para su obra ¿no? esto es lo que nuestro objeto, digamos, la historiografía marxista, los historiadores propiamente eh, marxistas que revolucionan en la manera de entender nuestra disciplina junto con la escuela de análisis sectores de positivismo en el siglo pasado. Bien, sobre esto, el marxismo como tendencia historiográfica hablaremos ya de manera monográfica eh, durante las siguientes dos eh, semanas. Nada más. Y muchas gracias.